Hola, mis amigos, ¿cómo están? Un feliz sábado para todos ustedes. Qué gusto poder vernos nuevamente aquí a través de Facebook Live. En vivo estamos saliendo en este momento. Búscanos como Boris Darmon. Allí estamos saliendo y nos puedes ver y compartir con las personas que son parte de tu red. También, 15 minutos después de terminar la conferencia, subimos a nuestro programa o a nuestro canal, Boris Darmon Canal, en YouTube. Ahí nos puedes encontrar y, por supuesto, también compartir nuestras publicaciones. La verdad que es un honor... Una vez más ha llegado el día viernes, por la tarde ha comenzado el sábado de Dios, separado por Dios en la creación, y estamos listos para celebrar un día de adoración como Dios lo ha establecido. La pregunta es, ¿era necesario que Jesús muriera por nosotros? ¿Por qué era necesario? Bueno, parece que las condiciones de vida del hombre estaban sujetas a la condición puesta de parte de Dios como garantía de vida eterna. Cuando Dios creó eh, el Edén y puso allí el árbol de la prueba, es un uh, árbol que es un árbol que Dios la puso no como una trampa, como algunas personas piensan, sino como el, el árbol de la obediencia voluntaria elegida por el ser creado, en este caso Adán y Eva. Era el propósito de Dios que el hombre eligiera a Dios no porque él lo había creado, sino porque él tenía la capacidad de entender de que Dios era su mejor opción. Es muy importante entender este concepto, por eso nosotros tenemos libre albedrío, o sea, libertad para poder decidir si queremos o no queremos, si deseamos o no deseamos, si queremos tomar este rumbo o no tomar ese rumbo. Dios quería que todos nosotros fuéramos ellos a su semejanza. Y una de las cosas que tenemos de parte de Dios, hechos a su semejanza, es la capacidad de razonar, de pensar, de analizar, de reflexionar. Dios en su sabiduría le dio al hombre esa capacidad y no quería que el hombre fuera un autómata, es decir, que el hombre eh, obedeciera de hecho porque no tenía otra opción. Entonces Dios puso en el, en el, en el huerto un árbol de la prueba. No era un manzano, no era una pera, no era ninguna de esas. Era simplemente un árbol del cual ellos no debían coger, ni tomar, ni comer. Es más, no debían acercarse a ella. Si ellos hacían eso como condición de parte de Dios, ellos recibirían lo que siempre nosotros hemos entendido y que la Escritura lo explica muchas veces, el condicionamiento de vida eterna por elección. Cuando tú eres, por ejemplo, una persona seleccionada para tomar un trabajo, es importante que tú sepas que el trabajo tú lo elegiste porque hubo una opción. Y esa opción era tomar o no tomar el trabajo. Estar capacitado para tomar un trabajo no necesariamente es porque alguien me lo recomendó y yo soy la persona capacitada. No necesariamente. Tú tendrías que haber optado, si quieres o no quieres, teniendo aún la capacidad de tomar o dejar ese trabajo o ese empleo. Dios le había dado al hombre la capacidad de poder decir sí o no a las condiciones que él ponía. El hombre tenía la capacidad de decir sí, claro, tenía podía decir no también. La pregunta es que, que lo que el, el, Dios quería de él era que él eligiera con esa capacidad que Dios le había dado cuál era lo mejor. Ahora, normalmente cuando alguien te hace una oferta como esta, te pone los beneficios. Y sin duda, Adán y Eva lo conocían. Sabían que no morirían si es que ellos no comían del fruto. Pero si es que comían del fruto, la consecuencia de su error, de su desobediencia, o es decir, de su mala elección, entonces traería como consecuencia la muerte. La pregunta es, ¿Puede el hombre pagar por sus pecados por sí mismo? La historia de la Biblia dice que las consecuencias del pecado es la muerte, que la transgresión de la ley es la muerte. La transgresión de la ley es la desobediencia, por tanto, el pecado, que nosotros elegimos porque así lo hemos decidido. La pregunta es, ¿qué consecuencias tenía para el hombre si él tomaba esa opción? La condición dice que era morir. Ok, yo tengo una deuda, por tanto, esa deuda la tengo que pagar. He desobedecido a Dios, tengo una deuda con él y por tanto, yo la tengo que pagar. ¿Cómo la voy a pagar? Según la Escritura, a través de la muerte. La muerte paga mi deuda y la deja saldada. Solamente que en esta condición, si yo pago mi deuda, me quedo en la condición de muerte. No puedo gozar del privilegio del pago de mi deuda. Si tú tienes una tarjeta de crédito, tienes una deuda allí, tú puedes pagarla o alguien la paga por ti y tú puedes todavía seguir gozando de la tarjeta de crédito o de los beneficios de no tener una deuda. En la condición de la vida humana, como las consecuencias son eternas para vida o para muerte, la elección del hombre de no depender de Dios, de no tener a Dios como su Dios, sino a su enemigo, en este caso a Lucifer, al enemigo, al rey del mal, la consecuencia para vivir con Dios era vida eterna. La consecuencia para vivir con Satanás era muerte eterna. ¿Por qué entonces era necesario que Jesucristo tuviera que morir por causa de esta condición humana? Dios tenía un plan bien hecho, perfectamente planeado siendo que le daba al hombre la capacidad de poder elegir si aceptar o no aceptar su dominio, su reinado, en caso de que el hombre eligiera no obedecer, no sujetarse a la voluntad del Creador, Dios tenía un plan para restaurarlo. Cuenta la historia que un niño recibió de su padre algunas ordenanzas y le dijo, si tú haces esto o aquello, Estarás bien, estarás en la casa, pero si desobedeces, habiéndote dicho las consecuencias que vas a tener, si es que tú haces esto o aquello de manera equivocada, te vas a dormir al azotea. El niño, como todo niño, trató de cumplir todas las ordenanzas, pero en algún momento su elección fue desobedecer a su papá. Su papá tuvo que cumplir la condición que le había dado. Le dijo, muy bien, toma tu frazada, tu almohada o tu bolsa de dormir y te vas a dormir hasta la azotea, eran las 10 de la noche, 11 de la noche, el frío capeaba, y por supuesto, como papá, le dolía en su corazón ver a su hijo durmiendo en la azotea, la mamá, como siempre, tratando de persuadir al papá, no seas malo, por favor, deja al niño venir, que por favor venga aquí a la casa, que ya te va a pedir perdón, y por supuesto, y él decía, aunque pida perdón, él tiene que saber que las consecuencias son las consecuencias, tanto fue el sentimiento del padre respecto a su hijo desobediente y el sufrimiento que él tenía en la azotea, que el padre sin decir nada a la madre que pasó no podía dormir por el dolor en su corazón de ver a su hijo durmiendo en la azotea, el padre se metió al ropero, sacó una frazada, unas almohadas, una bolsa de dormir y subió hasta la azotea para estar con su hijo y demostrarle que las consecuencias de su error no las iba a perdonar, pero que él iba a pasar la experiencia que el hijo tenía en la azotera. La experiencia del castigo era importante para el hijo saber que el padre también lo entendía, que no era un viejo anticuado, que no entendía con a los niños cuando los niños desobedeciesen o perdieran el sentido de las cosas por de la obediencia. El padre decidió ir a dormir con el hijo y sufrir las consecuencias del frío. Desde allí, cuando la madre escuchó eso, ella se quedó tranquila, se quedó dormida, porque sabía que su hijo estaba acompañado del padre en la condición del castigo. Era pues necesario que Dios en su misericordia, cuando el hombre desobedeció, también pudiera demostrar al universo de que él era un Dios justo. Que no solamente el hombre había cometido el error de desobedecer, sino que él estaba aún a la, en la disposición de buscar al hombre en su condición de desobediencia. No necesariamente en el hecho de el pecado en sí, pero sí en las consecuencias del pecado, que era el sufrimiento, la vejez, el dolor, la naturaleza comenzó a sufrir y todo lo que eso traía, por supuesto, a causa de la desobediencia de Adán y de Eva. Dios en su misericordia decidió ir hasta la azotea llamada la tierra, enviando a su hijo Jesucristo para que él pudiera sufrir las consecuencias. En la carne en la cual se encontraba el hombre de su tiempo. Se cree que cuando Jesús vino, la tierra estaba totalmente fuera de sí respecto de la salvación. No querían entender o habían olvidado que Dios tenía un plan para salvarlo. Entonces, era necesario cumplir aquel, aquella promesa hecha por Dios desde el momento en que el hombre tomó la decisión de separarse de Dios. Lo hizo con Adán cuando le dio el vestido cubriendo su cuerpo desnudo, hecho del piel de un cordero que ellos habían matado, que habían desagrado y por supuesto lo habían puesto en un holocausto. Ese mismo cordero prefigurado en Adán, en Abel, en Noé, en Abraham. Y que ahora, ayer hablamos un poco acerca de la samaritana, que ahora entendía ella de que este era el profeta, este era el, la promesa, este era el hijo de Dios que había venido para salvar a la raza caída, no importando su condición, no importando su religión, no importando su color, no importando su país, no importando su cultura. Ese Jesucristo estaba buscando hombres y mujeres que adoraran y sirvieran a su Dios en espíritu y en verdad. Al comprender la mujer lo que habíamos hablado el día de ayer, que ese era realmente el Salvador, fue a traer a toda su familia a toda la ciudad y vinieron a escuchar a Jesús. Jesús les explicó la promesa de la eternidad hacia la eternidad, de que Dios creó al hombre y que a pesar de su caída Dios envió a su hijo y que este hijo un día sería sacrificado tal como lo había hecho a través de las edades, el cordero sacrificado en el holocausto o en el altar. Abraham dejaba en cada lugar donde se poseía o se posesionaba para descansar con su familia, dejaba un altar como testimonio de que él tenía la fe puesta en aquel que vendría a morir por la raza caída. Ahora Jesús estaba en la tierra. Era necesario cumplir la profecía que el hombre tendría que ser salvado por la muerte del Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios el que tenía que morir por la raza caída porque la raza caída, a pesar de pagar por sus pecados y morir y quedar en la tumba inerte por la eternidad, era necesario de esa condición una vez pagada que alguien pagara la consecuencia eterna de la resurrección. A ver si me dejo entender. Cuando el hombre comete el pecado, paga por su pecado, muere por él, pero no puede gozar después de la paga. Mas cuando Jesucristo vino a esta tierra a cumplir la promesa desde Adán del Cordero Pascual, él muere también por nosotros para que nosotros pudiéramos gustar, gozar de la paga de nuestro pecado. Pero ya no por un tiempo, sino por la eternidad. ¿Ven ustedes la relación del por qué era necesario que hubiera un sacrificio? Que alguien muriera por otro como sustituto para poder sacarlo de la condición en la que se encontraba. Cuando Abraham sacrificaba un cordero, cuando Noé sacrificó un cordero, cuando Abel sacrificó un cordero, estaba dando manifestación plena de que él creía en el Hijo de Dios que moriría por la raza caída para salvar, para pagar, perdón, para pagar y para salvar al hombre de la muerte eterna. Dios no quería que el hombre se pierda. Dios no quería que el hombre desobedeciera. Pero el hombre tenía la libertad de poder elegir. Y ahora, habiendo cometido el error de desaforar a Dios de su vida, de tomar un camino equivocado, Dios pone ante el hombre la condición de que él pueda elegir si quiere la salvación, el pago de la deuda eterna en la muerte de Jesucristo. El enemigo de Dios estaba contento porque él quería ver al Hijo del Hombre morir. Y él creía que el Hijo del Hombre al morir también terminaría sus días tal como lo había hecho el hombre en desobediencia. Es que Jesús no murió en desobediencia. Él eligió al Padre como su constante elección para cumplir su misión salvífica. Él tomó la decisión de venir a morir por el hombre no en la condición pecaminosa sino en santidad para que su muerte pueda ser sustituto de cada uno de nosotros si es que creíamos en su muerte. Escuchen bien la salvación está dada la muerte de Jesús abrió la puerta hacia la vida eterna pero nadie será salvo porque Jesús murió. Nadie será salvo porque Jesús pagó. Seremos salvos si nosotros elegimos la muerte de Cristo como nuestro sustituto. Si nosotros elegimos el derramamiento de su sangre como el perdón eterno de nuestros pecados. Por la fe que tenemos en él. Si alguien te tira las salvavidas en medio mar y tienes las salvavidas en tus manos. Tú tienes la opción de tomar las salvavidas o no tomar. Dios ha lanzado el salvavidas llamado Jesucristo. En la cruz del Calvario y en la tumba. Él triunfó para que nosotros pudiéramos tomar del salvavidas y poder alcanzar la vida eterna. Porque Él no solamente pagó por nuestros pecados que nosotros hemos confesado y que hemos pedido perdón, sino también pagó por nuestra resurrección a la vida eterna con este cuerpo incorruptible para vivir con él para siempre. ¿Ahora entiendes por qué era necesario la muerte de Jesús como sustituto para poder alcanzar la salvación eterna? Si lo has comprendido, yo te animo esta noche a que tú puedas tomar el yelmo de la salvación, como dice el apóstol, para que pueda ser tuyo ahora, para que tú puedas elegir voluntariamente a Jesús como tu alternativa mejor, como la única en la cual alcanzaremos la salvación eterna. Él ya te lo dio, solo tienes tú que elegir, solo tú tienes que decidir, y si decides por Jesús, las consecuencias de su sacrificio te traen para ti vida eterna. Espero que este mensaje te ayude a comprender que Jesús es tu mejor alternativa. Si eres un hombre espiritual, que Dios te ha creado a su imagen y semejanza, este es el camino para vivir una vida espiritual al lado de nuestro Salvador. La comunión con Él, la unión con su propósito, le dará también sentido a tu vida para alcanzar un día el propósito que Él tiene, que también es nuestro ahora, el tener vida eterna para siempre. Que Jesús te bendiga, que Dios te acompañe en este fin de semana. Es mi deseo, vamos a hacer una oración. Amadísimo Padre que estás en los cielos, cada día abrimos nuestra mente para poder escuchar un mensaje de oportunidad para entender a plenitud que tú tienes un plan y que nosotros debemos aceptar ese plan para vivir una vida con propósito en esta tierra. Y nuestro propósito esta noche es elegir a Jesús como nuestra alternativa para alcanzar la vida eterna. Si Él pagó por nuestros pecados, y por la consecuencia de nuestros pecados eternamente, nosotros elegimos a Jesús como nuestro salvador, nuestro redentor eternamente. Lo hacemos solamente en los méritos de él y no por los méritos nuestros. En su nombre te pedimos todo. Amén. Mi amigo, mi amiga, es un gusto poder presentarte el mensaje de la palabra de Dios en una conversación sin muchos protocolos. Y espero que Dios te haya ayudado a comprender que la muerte de Jesús era necesario para pagar de nuestra muerte la resurrección y la vida eterna para estar con él para siempre. Todos los días salimos a las 7 de la noche en Facebook Live. Tú puedes vernos en vivo en mi Facebook Boris Darmon o también puedes vernos 15 minutos después en nuestro canal Boris Darmon Canal. Suscríbete para que cada vez que publiquemos algo te pueda mostrar la campanita de que estamos publicando algo y que tú puedes ver. Si te gusta, compártelo con otros amigos. Una vez más, un amigo de ustedes, Boris Dar. Nos vemos mañana. Chao, chao.